Dado el aumento en el interés de crear empresas, decidimos preguntarle a nuestros usuarios emprendedores sobre la salud y la seguridad en el trabajo. ¿Qué tan importante crees que es la salud y la seguridad en el trabajo? Pues yo considero que para cualquier tipo de institución tienen que velar por la salud y seguridad de los trabajadores porque son uno de los pilares de la misma y pues ayudan a que la productividad y que todo funcione correctamente. Y pues hay que garantizarle también como un unos de derechos de ¿Qué tan importante crees que es la salud y la seguridad en el trabajo? Pues pienso que es muy importante porque las personas necesitan una mente saludable para seguir trabajando y seres tiene que garantizar la seguridad para, para cumplir con sus diversas actividades, tanto dentro como fuera de la empresa. Como guía en este tema te recomendamos Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en pymes Colombianas Una metodología lúdica de Clara Teresa Varela Alonso, Guillermo Fernando Guarín Montenegro y Juveniliana Rodríguez Rojas Disponible en el link punto en la descripción El desarrollo de este trabajo investigativo permite poner las pymes en igualdad de condiciones frente a las grandes empresas al tener a la mano una herramienta metodológica que facilite la familiaridad de los conceptos descritos en las normas Para que no pares de investigar, te recomendamos leer Evaluating Occupational Safety and Health Management Systems disponible en los recursos electrónicos del CRYOSTA. Y así inauguramos esta semana. No olvides darle like al video, comentarnos y seguirnos para mantenerte el día con todo nuestro proyecto. Nos vemos el próximo lunes.